Hace unos días recibí un mensaje de una de las participantes en nuestros programas de negociación. Estaba especialmente preocupada por saber si los momentos que elegía para negociar y el planteamiento que hacía de las negociaciones eran los oportunos. Bien, hoy vamos a hablar de dos temas muy relacionados, relacionados estrechamente con la negociación, que si no los controlas, que si no los gestionas de forma adecuada, muy probablemente tus competencias de negociación no van a ser las mejores del mundo. El primero es la gestión y resolución de conflictos y el segundo es el saldo de confianza saldo de confianza que necesariamente tiene que existir en una negociación para estar seguros de que cuando terminemos esa negociación cuando hayamos firmado el acuerdo eso que hemos firmado se vaya a cumplir bienvenidos a un vídeo más de estrategia y personas para los que todavía no nos conocíais comentaros que semanalmente publicamos vídeos para mejorar tus competencias personales como manager o como directivo y para hacer cumplir las expectativas de las organizaciones. Sus expectativas. Sus expectativas. Sus expectativas. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a Natalia? Lo primero, Natalia tiene una duda muy corriente y una duda además sobre la que hay que reflexionar personalmente. Sí, porque lo primero es que tenemos que estar seguros de si tenemos que negociar o no, de si corresponde cambiar el statu quo o cambiar la relación personal o la relación contractual con la otra parte. Por eso os ofrezco en este vídeo un esquema muy sencillito para saber en qué medida corresponde negociar. Cuando se te plantee un conflicto, un conflicto personal, pero también un conflicto relacionado con tu puesto en tu organización, te pido que hagas esta reflexión. El problema lo que vamos a negociar realmente es algo que te corresponde, ¿cómo te influye? Fundamentalmente, en cualquier situación te vas a encontrar cuatro posibles opciones en función de las cuales ese problema o potencial conflicto tendrás que gestionarlo de una manera o de otra. Esas cuatro opciones son que alguien tiene un problema, que realmente no hay un problema, que es un problema fundamentalmente mío o que tengo un problema con otra persona y por lo tanto sí que es un potencial conflicto con el que de una manera o de otra vamos a tener que demostrar ciertas dotes de negociación. Le voy a poner un ejemplo, un ejemplo de una persona que está participando junto conmigo en un proceso de mentoring. El problema que esta persona tenía es el siguiente. Un colaborador de su equipo le ha comentado que no encuentra el apoyo necesario para mejorar una competencia que ya le había expresado a él que tenía que mejorar. Este es un problema en el cual no sabemos si es un conflicto o no, pero lo cierto es que es posible que pudiera llegar a serlo. Si esta persona en el equipo se desorienta, su desempeño no corresponde con lo que esperamos de él o puede tener incluso problemas de, de motivación para seguir adelante, entonces sí que se podría convertir en un conflicto propio o un conflicto del equipo. ¿Qué podríamos hacer ahí? Como mucho puede ser un conflicto potencial, pero sí que es una persona que tiene un problema. En este caso no es un conflicto evidente todavía, pero podría llegar a serlo. Posiblemente sea la opción en la que esta persona tiene un problema. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro papel sería apoyarle, ayudarle a solucionar ese problema que de entrada parece un problema suyo. Pero desde luego no es una situación clara en la cual tengamos que negociar, tengamos que proponer un acuerdo. Otro ejemplo, imagínate que eres manager y un compañero, un colaborador te pide unas vacaciones en un momento en el que tú consideras que es una temporada intensa de trabajo. Por lo tanto, si se ausenta para coger ese permiso, podríamos tener un problema para responder a todas las expectativas que hay sobre el equipo. Bueno, de entrada tampoco es un conflicto claro que esté sobre la mesa que nos esté perjudicando con lo cual muy posiblemente lo que tendremos que hacer es en primer lugar analizar cuál es la razón por la cual esta persona se está cogiendo un permiso entre otras cosas porque la legislación el régimen de la empresa puede evidentemente avalar que esa persona se tiene que coger un permiso ahora sin embargo sí que posiblemente es una situación clara en la cual debemos eh, prevenir posibles conflictos futuros Posibles conflictos futuros como podrían ser un agravio comparativo con otras personas, que realmente no podamos responder en plazos a los objetivos, a las responsabilidades del equipo. Con lo cual, de entrada, esa persona no parece tener un problema, nosotros todavía tampoco, con lo cual lo podríamos dejar pasar. Pero recordar hay ciertas situaciones que si bien no se trata de negociar, sí que es de prevenir de cara al futuro y posiblemente esta es una de esas situaciones. Otra situación, un colaborador te manda algo que le habías pedido hace tiempo, pero te lo manda tarde. Eso te ha ocasionado ciertos perjuicios a la hora de responder tú a tus responsabilidades y también para reorganizar tu agenda. No sabemos si él es consciente o no de lo que ha pasado, pero desde luego tú tienes un problema. Ten en cuenta que no podemos reaccionar como si hubiera pasado algo grave. Si antes no exponemos, si no ponemos sobre la mesa, cuál es la situación y qué potencial conflicto nos puede originar a las dos partes por lo tanto en la gestión del conflicto en la resolución de conflictos futuros algo que tendremos que hacer es poner de manifiesto cuál es la situación que se ha generado pero no reaccionar a destiempo cuando a lo mejor la otra persona ni tan siquiera es consciente de qué ha ocurrido finalmente imagínate en la situación en la cual un responsable de otro departamento sistemáticamente te manda informaciones tarde y es consciente de que tú no puedes con esas informaciones que te mandas, responder en plazo a tus cometidos o a tus responsabilidades en tu puesto. Manifiestamente hay un conflicto. Las partes están actuando de manera que eh, adrede, a propósito, o, o quizás sin, simplemente con desconsideración están perjudicando a la otra parte. En tu caso, puedes estar presionando a la otra parte para que trabaje de una manera que no forma parte de sus prioridades y la otra parte, sin duda, está haciendo las cosas de manera que te genera un problema, te puede estar generando un conflicto profesional. Con lo cual, sin duda, eso sí que es una situación de negociación. Tenemos que ver cuál es la situación, tenemos que ver cuáles son los objetivos y las necesidades de la otra parte. En general, todo aquello que decíamos en nuestro vídeo de negociación de forma que lo podáis solucionar, podáis volver a establecer una situación que pueda favorecer a las dos partes y trabajar de una manera más estable. Acuérdate que fundamentalmente la negociación nos sirve para recuperar la estabilidad o una mayor estabilidad en una situación incierta que puede no beneficiarnos. Y por otro lado, la negociación nos sirve para eso, para generar situaciones estables que están a favor de nuestros intereses y nuestras necesidades. En la descripción del vídeo te voy a comentar también algunos eh, títulos, algunos libros que te pueden interesar precisamente para reforzar esas capacidades de negociación. Pero este vídeo no iba de eso, este vídeo iba de conflicto e iba de confianza. Siempre que avances en la negociación, piensa si realmente el saldo de confianza entre las dos partes está creciendo o está disminuyendo. ¿Por qué disminuye un saldo de confianza? Fundamentalmente porque la otra parte no confía en lo que le estamos diciendo, no estamos demostrando, por lo que sea, una apertura suficiente, un compartir la información y tratar de buscar una solución que pueda beneficiar mutuamente a las dos partes. Claro, eso no significa que solamente hagamos caso a la otra parte. Tú posiblemente también puedas tener un saldo de confianza que crece o decrece. Cuando la propuesta que te hacen resulta que es abusiva, sin duda el saldo de confianza disminuye. Cuando la otra parte cae claramente en una falsedad o en que se está reservando mucha información que es pertinente poner encima de la mesa para la negociación, sin duda la confianza decrece. Para asegurar que realmente ese acuerdo al que llegamos finalmente se va a cumplir, muchas veces es necesario incluso descubrir nuestro malestar con lo que está ocurriendo. A veces es un malestar que incluso no tiene una razón de ser clara y la otra parte nos lo puede aclarar. Lo que nunca tenéis que hacer es trabajar en un acuerdo que sabéis de sobra, que puede ser que al día siguiente de haberlo firmado no se va a cumplir o va a empezar a haber fallos, con lo cual en ese momento sí que vamos a estar en una situación bastante peor porque definitivamente el firmar un acuerdo y el no cumplirlo va a hacer ponerse a mínimos el saldo de confianza entre las dos partes. Un saldo de confianza prácticamente a cero no lo salva prácticamente ningún contrato y si lo salva siempre vamos a estar preocupados porque la otra parte termine por no cumplirlo y nos deje en una situación de debilidad. Para esto es muy importante que entendamos cuál es la estrategia de negociación de la otra parte y para eso vamos a hablar de un modelo, del, el modelo Thomas-Killman, el cual nos permite identificar cuál es la forma de negociar de la otra parte y también la nuestra y en función de ello poder orientar nuestra estrategia y nuestras técnicas de negociación.